El Ministerio de Agricultura, en coordinación con el Instituto de Estabilización de Precios INESPRE, inicia este jueves con un programa de ventas de guineo a precio popular en toda la ciudad. El director regional de Agricultura, Frank Martín Ventura, asegura que el objetivo es que se consuma una alta producción de guineo en la región y que no se pierda. Eh, a partir de hoy llega una partida de guineo donde nosotros vamos a tener guineo en la ciudad entera. Vamos para adelante, señores. ¿Cuáles días y Gracias. de qué hora quedan? Eh, bueno, part... bueno, hoy supuestamente tienen que llegar. Eh, vamos a estar esta semana entera y en los operativos de INEPRE también, en la plaza de INEPRE, que la tenemos dos días a la semana, que es miércoles y sábado. También vamos a estar vendiendo eh, esos guineos. ¿En qué horario? El horario de 7 de la mañana a 3 de la tarde van a estar. Esta semana entera y en los operativos de INEPRE también. En la plaza de Inepre, que la tenemos dos días a la semana, que es miércoles y sábado, también vamos a estar vendiendo eh, esos guineos. ¿En qué horario? El horario es de 7 de la mañana. Mientras que expresó que continúa la jornada de cambio de desechos plásticos por hortalizas y árboles frutales, para motivar a la ciudadanía a cuidar los suelos y proteger los recursos naturales. Para NTN, Ileana Durán.